Hola, estoy cacharreando un poquito con la música orquestral y bueno, estoy creando algunos templates por, por secciones y, y bueno, estoy experimentando un poco aquí, por ejemplo, tengo ubicadas las reverbs, aquí tengo la sección de cuerdas, eh, eh, tengo las maderas que son los woodwinds, inglés, <ríe> y por último tengo aquí los metales todo lo que son las trompetas, los French Horrors, etc. Y estoy utilizando esta script que se llama Reazard of Ops, está arriba a la izquierda, que me permite pues, organizar mis secciones de pistas a mi gusto. Si a alguien le llega a interesar, pues en la descripción le dejo el link para que le eche una ojeada. Y bueno, este es el test inicial de prueba de esta orquesta por secciones. Por ejemplo, aquí oprimiendo este botón donde dice Todas Proc, eh, me abre, me deja visualizar, por ejemplo, todas las pistas que estoy utilizando, o sea, todos los sonidos, todos los instrumentos que suenan. Y por ejemplo, en esta donde dice Todas, realmente son todos los tracks, todas las pistas del proyecto, tanto aquellas que me sirven para editar, como aquellas que simplemente cumplen la función de, de envíos. Y bueno, esto es todo por este video. Voy a seguir eh, cacharreando ahí con mi orquesta y probablemente subiré más adelante otros videos al respecto. Así que nos estamos hablando. ¡Estima!